Saludos comunidad biocéntrica Un lunes más y, y aquí está el vídeo de la semana Hoy quiero hablarte de, de la consigna Que es una parte muy importante de la sesión Porque la palabra es, es vibración sonora Vibración que penetra en en las frecuencias de la vida, por lo tanto, de las personas, de todo. Eh, y la palabra crea, crea realidades, crea realidades. Así que es muy importante en la sesión la, la consigna. Y entonces voy a remitirme al texto de, de Rolando Toro, que... Bueno, cuando habla de la consigna es un trozo muy pequeño Muy cortito Interesante Entonces, me, bueno, me gustaría compartirlo contigo Dice así Esto se encuentra en la metodología 2 ¿vale? En la formación, en la parte de la metodología 2 Y dice así La consigna es una explicación breve que el profesor da al grupo sobre el ejercicio que se va a realizar la consigna consta de cuatro elementos pero en cada oportunidad se da solo uno o dos de ellos los elementos de la consigna son los siguientes nombre del ejercicio lo pone como el número uno número dos Modo de realizarlo y demostración. Número 3. Efecto del ejercicio sobre el organismo. Y el cuarto y último. Importancia del ejercicio como fuente de una vivencia determinada y su proyección existencial. Voy a leer otra vez el último. Dice. Importancia del ejercicio como fuente de una vivencia determinada y su proyección existencial. Entonces, Rolando aquí nos dice que, bueno, sigue diciendo, dice que las consignas deben adecuarse al tipo de sesión, de iniciación o de profundización. Y, entonces, y, y dice eh, concretamente que en cada oportunidad se da solo uno o dos de ellos. Entonces, ¿cómo escoger uno o dos de ellos? <ríe> uno o dos de ellos, pues es, según mi experiencia, es, uh, vas a ir adquiriendo la facilidad de encontrar cómo, en qué momento de la, de la, de la sesión, explicar la consigna de una forma... Como más técnica y otra como más poética y otra más rigurosa ¿sí? en el sentido del nombre del ejercicio y todo esto, o combinar o combinar entonces, en general en general la parte, dijéramos, como más de explicar para qué sirve el ejercicio doncs, suele ser en las en la parte de la curva metodológica en la parte más vital ¿sí? en la parte más vital, no siempre, ¿eh? no siempre, pero es la parte más vital cuando decimos, bueno, cuando hablamos del sistema parasimpático, del simpático, cuando hacemos referencia a los estados de relajación o a los estados de, de impulso vital. Entonces ahí puede ser un buen momento para que, para explicar de una manera, de una manera sencilla para todos los públicos. ¿Para qué sirve y en qué afecta en nuestro organismo? Entonces, y el, pero también en la, parte, en la parte más regresiva, también podemos explicarlo de una forma que incida en la biología, en los efectos biológicos y otra también en los efectos existenciales. Porque en realidad todas las vivencias propuestas en biodanza no pueden eh, segmentarse o, o en biología o en existencia. Todo es lo mismo, ¿no? todo es lo mismo. Entonces es interesante que la práctica de la consigna se vaya dando en la medida de, de tu ejercitar, ejercitar, ejercitarte como facilitadora y como facilitador. Pero la consigna no solo es en el momento de presentar la vivencia. La consigna también se da en, al cierre de la vivencia, que a veces es la parte, quizás, es la parte como más compleja, porque cada persona tiene su propio tiempo para cerrar las vivencias. Y hay algunas personas que tienden a, a cerrar la vivencia rápido, o sea, como pum, se termina la vivencia, pues, pues una sonrisa o una palmadita o, o un gesto de gratitud y pum, ya se sitúan en la espera de la, de la siguiente propuesta. Hay, y hay otras personas que como que se entretienen en, la, en, la, en el cierre y, se, y contemplan ese espacio de cierre de una manera más prolongada. Entonces, ¿cómo invitar a las personas a que ese cierre sea un cierre orgánico? En el que no nos entretengamos más de lo necesario, ni menos de lo necesario. Entonces, eso también es... Una maestría, el ir acomodando la palabra de manera que sea sencilla, directa, amable y que invite a mantener el estado de conciencia, mantener ese estado vivencial. Y entonces esto es práctica. Esto es solo la práctica. Yo recuerdo al principio en la formación, incluso cuando empezamos a, a hablar de, de la consigna y a ejercitar y hacer ejercicios y hacer muestras de consigna y que era difícil, era difícil porque cómo explicar algo sin, sin quedarte corta o, o sin, sin ser seca, demasiado amable, demasiado seca, o sea, esto es todo un arte, hay que ir ejercitando la consigna, hablar despacio ¿sí? uh, entretenerte lo justo, ¿sí? lo justo, y entonces, ¿qué es lo justo? ¿qué es lo justo? Bueno, pues ahí tiene que ver mucho con, con el desarrollo de tu, la conexión con tu propia intuición. No solo como facilitadora y facilitador, sino como, como ser atenta a, al movimiento vibracional del grupo, a cómo estás sintiendo. Ahora así hay momentos complicados en, en la en la palabra que usamos los facilitadores y las facilitadoras entonces, voy a seguir leyendo entonces dice la calidad de las vivencias depende en gran parte de las consignas sí. dice hay consignas simples descriptivas y hay consignas que el profesor se compromete se entusiasma y da permiso motivando a los alumnos. Y entonces pone como un ejemplo, ¿eh? dice, por ejemplo, en la consigna del encuentro, el profesor, profesora, puede decir, todos somos hermanos formando una gran fraternidad. Esto incita, ¿eh? incita, evoca un estado anímico. O bien el objetivo de la biodanza es enloquecer de amor la intensidad del encuentro entonces puede variar según la fuerza de la consigna entonces qué importante es el, que, el reconocer que en esa parte de ser facilitador facilitadora hay, hay magia también hay magia y qué, qué importante autoevaluarnos constantemente al término de la sesión, mientras la sesión, al término de la sesión. Hacer una evaluación de cómo ha ido la sesión y cómo he estado yo en la sesión. Dónde he sentido que me he equivocado, que tendría que hacerlo de otra manera que creo que podría haber sido, sin, evidentemente, sin obstinarse y sin, sin culpabilizarse de nada, ¿eh? desde, desde un punto de vista crítico, amable, ¿eh? crítico, no criticando ¿eh? ni juzgando, que eso ya lo sabemos, aunque a veces se nos escapa. Entonces, eh, sigo leyendo, dice... Y esta es la última frase que dice Si la consigna le falta expresividad, contenido o exaltación no se alcanza el objetivo de la sesión. La consigna tiene por objetivo motivar el movimiento y la vivencia. Entonces, fíjate qué importante, fíjate qué importante es cómo explicas la vivencia. Entonces, para ello has de, tener muy claro, has de tener muy claro cuál es el objetivo de la vivencia y qué es lo que quieres conseguir en esa vivencia en conjunto con, con la sesión. Para que la sesión tenga un hilo conductor, que no solo son ejercicios de integración motora, integración afectivo motora y no solo es eso, sino que tengan un sentido, ¿sí? tengan un sentido. Entonces, ayuda mucho que eh, vayas acostumbrándote a cuando diseñes las sesiones, tengan un tema generador, un tema generador. Un tema generador que puede ser tan, tan sencillo como la fluidez y las diferentes maneras de, de fluidez. Y eso puede ser, por ejemplo, el tema del mes. Y en cuatro sesiones desarrollas diferentes perspectivas de la fluidez o temas sencillos como la comunicación, el encuentro. Porque realmente en las cosas sencillas es donde si nos paramos a observarlas, a contemplarlas, de ahí sacamos un mundo entero. Porque nosotras nos referenciamos en la vida. ...en el principio biocéntrico... ...entonces... ...si... ...si nosotras estamos... ...desarrollando... ...proponiendo... ...vivencias... ...no son ejercicios... ...sino son vivencias... ...por mucho que a veces sea, se diga ¿eh? ejercicios... ...son vivencias... ...entonces... Y, uh, sumérgete ...en la vivencia... ...y deja que esa, eh, cuando te sumerjas puedas expresarlo. Entonces, practica antes la sesión, antes de, cuando la tengas diseñada, hazla tú. Mira la coherencia. Déjate empapar por lo que quieres expresar y de una forma sencilla, corta, para que no se haga un monólogo, aunque a veces es necesario unas explicaciones más extensas. Esto irás notándolo tú, también irás notándolo en relación al feedback de, de las personas participantes de tu grupo, pero no solo en lo que dicen, sino en, en sintonizar eh, en su estado vibracional en cómo, cómo vibran y para ello vuelvo de nuevo a la importancia de que conectes con, con tu intuición que es el, lengu el lenguaje del alma vuelvo de nuevo a, al cierre de las vivencias porque explicar una vivencia eh, es complejo, claro, pero está como más enfocado a el objetivo que quieres llevar a cabo. no Y según estos parámetros en los cuales hay estos, estos cuatro puntos que tendríamos que tener en cuenta, desarrollando uno o dos en cada, en cada explicación, cuando estamos hablando del cierre de la vivencia, déjate también llevar por la poética, por la poética del encuentro. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante, por ejemplo, ante un grupo en, lo, en el que se ha, se ha cerrado la vivencia, todo el mundo ha cerrado su vivencia y está en espera de bueno, de, de seguir. ¿Eh? dijéramos Y hay una persona que está en un estado todavía regresivo pues, la, palabra, la palabra, como muy bien dice aquí Rolando ¿no? Que dice La consigna tiene por objetivo motivar el, moti el movimiento y la vivencia La palabra ayuda puede ayudar a esa persona que está en ese estado aún regresivo, a resurgir de nuevo, a, a, a despertar, a invitarla a levantarse, a levantarse, a participar de, de la nueva propuesta. La palabra hace mucho, hace mucho. Y lo más importante, lo más importante es que cuando estés en sesión como facilitadora y eh, como facilitador, cuando estés en sesión, eh, déjate llevar por la misión del facilitador y de la facilitadora, la misión que es eh, facilitar espacios de integración. De la mejor manera posible. Y la mejor manera posible... Te lo va a decir el corazón. Te lo va a decir... Tu ser interno. Deja que te hable y... Y vas ejercitándote. Hay otra forma también muy interesante... Que es cuando nos encontramos en situaciones así, por ejemplo, que... Que que hay alguien o incluso una pareja eh, que se ha quedado como pillada en, en un abrazo, por ejemplo y como que no se como que no se desenganchan Entonces, por supuesto que hay que eh, que hay que respetar el tempo de todas las personas por supuesto porque en biodanza estamos en un espacio atemporal por eso se dan las cosas que se dan integradoras pero también hemos de aprender a, uh, a manejar esos tempos de manera orgánica y de acuerdo al grupo, al grupo. Y entonces, si bien la consigna es importante para ayudarnos a rescatar, ¿eh? a veces a personas que se quedan pilladas o por lo que sea, ¿no? a rescatarlas, eh, de la manera que sea ¿eh? quiero, de, de, quiero decir que la manera que sea o sea, con la palabra mm, no solo la palabra que la invita sino que la palabra puede invitar al grupo a ayudarla, a recogerla, ¿sabes? o sea que hay, hay a, a través de la palabra podemos crear ¿eh? podemos crear la situación que sentimos que es la más adecuada y entonces... En esos momentos en los que duda, en los que dudas y dices ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque hay momentos en los que una dice, ¿y qué hago yo ahora? Entonces, relájate sobre todo, relájate. No impongas nada que venga del, del hacer deja que se manifieste aquello que es natural porque si tú eres facilitadora y facilitador es porque hay en ti esa gracia interna que vamos desarrollando y que vamos a, vamos a desarrollar durante toda la vida de no solo de cuidar a las personas, sino de favorecer que todo lo que se dé en la sesión sea integrador, no solo de cuido, sino que sea integrador, porque a veces con el cuido podemos caer en el, en el rol de la maternidad, de la paternidad, en el rol... De salvar a las personas. O de hacer ver o sentir que, que somos más que facilitadoras y facilitadores. Y eso es, es, es un peligro ¿eh? que hay que tener en cuenta siempre. Siempre. Haga los años que hagas que facilites. Siempre. Bien en este momento ya no se me ocurre nada más de contarte sobre la facilidad sobre, sobre la consigna solo decirte que Escri a mí me funciona escribir escribir, yo recuerdo ahora ya no, aún así que a veces incluso escribo ¿eh? palabras clave de la consigna, que quiero que queden bien, o sea, claras para que me. me. me estimulen a la hora de, de dar la consigna. Y yo recuerdo que al principio, pues, la escribía entera. La escribía entera. Y luego, pues, me servía de referencia. Y luego con el tiempo fui aprendiendo de que no hacía falta que la escribiera entera. Cuando una la escribía entera era porque estaba insegura, todavía. Entonces, cuando se va adquiriendo pues, el, el, la maestría, cuando se va adquiriendo la maestría, cuando se va adquiriendo la confianza en, en la vida que somos, no ya tanto en una misma que, por supuesto, también sino un poco más allá de una misma sino confianza en la vida que se manifiesta a través de mí en este oficio que he escogido que es ser facilitadora y entonces no es solo lo que yo hago como yo, como el, el yo de de Teresa, de fulanita, de sultanita, de la personalidad, del personaje en realidad, sino es el, el, el dejar que la vida se manifieste a través de una confianza plena que te va a dejar que todo este canal de aquí quede abierto a que se manifieste lo que deba manifestarse que siempre va a ser lo mejor Entonces facilitar es un, es un ejercicio de, de confianza pero ya no te hablo solo de facilitar grupos de vida danza o de educación biocéntrica te hablo también de facilitarnos la vida de aprender a facilitar la vida que yo soy y que cuesta, a veces, cuesta. Porque hay mecanismos automatizados que se han instalado como verdades. Y entonces hay que desprogramarlas. Sobre todo porque si somos facilitadoras y facilitadores solo podremos ayudar a facilitar espacios para que la gente, las personas, vivan de una manera muchísimo más integrada con su ser entero y puedan así conectarse con la verdadera alegría de vivir y así derramar las semillas del verdadero amor por la tierra, por donde vayan por donde estén y hacerlo con con humildad y solo podemos hacer eso si, si una lo hace consigo misma si no lo hace consigo misma y el, el trabajo, dijéramos el trabajo de, de facilitar grupos es un trabajo en el cual del cual vivo, del cual me paga las facturas, o, o lo que sea que sea, y está exento de ese, de ese retorno, de ese desde dónde lo hago, para mí esto es sagrado, y es rigurosamente sagrado, seriamente sagrado para mí no sirve cualquier cosa y, y eso es lo que quiero compartir contigo bien como siempre me va a encantar escuchar, leerte en los comentarios en, en los privados que me puedas hacer en en lo que tú sientas siempre con respeto por supuesto bien pues hasta la próxima semana si Dios quiere entendiendo a Dios como como Dios como la divinidad inmensa que somos que es amor y servicio